Aguanta El alma secreta ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya sube! ¡Ya ¡Ya ¡Ya La, la, la, la, la, la. El alma secreta Dale flow y a tu Controlando en esta cuestión DJ Vasco